Buen Juan, ¿cómo estás? Día? Estamos acá en el Catu Vamos a llevar unas mojarritas, vamos a hacer la pesquita hoy en Chichis. Sí, sí va a estar movido Sí, está, ven, está ventoso, ¿no? Va a haber rock and roll hoy Y bueno, hay que bancarla Sí, sí. Che, Juan, contale acá a la gente qué días está, los horarios, qué vendés un poquito Bueno, carnada, eh, o sea, lo que es mojarra, en el caso de la mojarra eh, uh -huh. dividida en tamaño como es en chica, mediana y grande eh, y bueno, los horarios estamos de las 4 de la mañana todos los días Entonces, perfecto. Eh, En adelante, salvo que me mandes un WhatsApp y venís antes, no hay problema perfecto este, Pero con esto de estas restricciones estamos abriendo un poco más tarde Muy bien, eh, bueno sí. Vi que tenés ahí por el pescador, si se olvida algo, necesita caña tener riles, tener cositas Sí, tenemos caña, riles, líneas Algunas eh, cebitas, lo lombriz, no, pasta, masa, todo, todo, todo sí, Completo, sí. un surtido completo sí, sí para que el pescador se lleve lo que puedes. Buenísimo. Este... Bueno. También las tenés, veo, clasificadas por tamaño, sí, muy sí, buenas. En este caso es esta chica, mediana y grande. Esta es. ¿Eh? Son chiquitas. Espectacular. Esta es mediana. Y bueno, la grande la tengo allá atrás. Muy bien. Está bien. Curtillo que... para según labura la que voy. La, allá... la llevan para Madrid haga, viste, ahora laburo con esta, con claro. Perfecto. A ver si algunos van a la laguna que es pescado más chico y que adecuar la carnada. Sí, sí, Perfecto. Buenísimo. Bueno, vamos a ver si nos ayuda un poquito el clima, porque está muy ventoso. Pero vamos a meter la pesca igual. ¿Qué va a hacer? ¿Es la del pescador? Bueno, para los que necesiten carnada acá, el Catu, kilómetro 112,5. Bueno, buenos días a todos los pescadores. Estamos en Chichis, vamos a hacer una, una pesquita. Buen día Luis. Diego, ¿cómo andan? Buenos días, señores. ¿Ansioso? ¿Están ansiosos? ¿Tan ansiosos? Bueno, más o menos, hoy lo vamos a buscar, lo vamos a tener que buscar bastante, ahí nos pasaron un datos. Es probable que esté orillando, hay que buscarlo un poco abajo. Así que vamos a ver qué pasa. Buenísimo. Hay vientito, está especial. Bueno, vamos a ver cómo nos va la pesca. El día está nublado, un poquito lluvioso, pero ya paró. Sábado 24 de julio, Laguna Chichi, Pesquero Alfaro. Los botes están mucho en pruebas, muy grandes para volar cosas, muy seguros. chalecos salvavidas, todo proveído por el Pesquero Alfaro. Así que bueno, arrancamos y vamos a ver cómo sale el día de pesca. gente, acá terminando el día en Laguna Chichis. Eh, lamentablemente el día nos castigó hubo viento arriba de 40 km por hora eh, bueno hicimos lo posible por llevar la pesca adelante pero bueno, fue floja la volamos con la mayoría, los guías, todos buscamos por todos lados muy difícil para garetearla muchísimo viento buscamos en las costas, buscamos anclado buscamos gareteando eh, la pesca, bueno, como vieron las imágenes estuvo floja, pero a consecuencia del día Así que bueno, esperemos un día mejor, que se dé un poquito mejor el clima. La laguna está impecable, el camping impecable, los botes son muy recomendables. Y bueno, no hay mucho más para agregar. Acá los muchachos tienen la cara de agotados los dos. Así que bueno, eh, gracias por estar mirando la nota y un abrazo a todos los pescadores.